Cool Styling Cream. Mi cabello bajo control. Si tú piensas que brillo es igual a grasa en tu cabello, entonces no conoces Cool Styling Cream. Cool Styling Cream es una crema para peinar con efecto anti frizz y anti-sponge que nos aporta al cabello brillo, sedosidad y manejabilidad sin sensación grasosa. Aplica una pequeña cantidad de Cool Fix Me Styling Cream sobre la palma de tu mano. Distribuye uniformemente de medios a puntas sobre cabello limpio y húmedo.